Hola, yo soy Checo y bienvenido a un nuevo video de GlitchBoy. Si estás aquí seguramente como yo, desde un principio te has hecho la pregunta de cómo conectar tus controles viejos de Playstation 4 en Playstation 5 Y si es así, te tengo muy buenas noticias Porque aquí te vamos a decir cómo hacerle para conectar esos controles que tenías arrumbados en tu nueva consola Así que aún no te deshagas de ellos porque todavía puedes darle unos años más de vida Pero para no hacer esto más largo, ahora sí, empecemos Primero que nada me gustaría mostrarte el resultado final de este proceso que aunque no es la forma ideal de disfrutar nuestros antiguos controles, es una de las pocas opciones que Sony nos ha dejado. Si eres un jugador casual como yo, no encontrarás problemas en usar este método y podrás hacer uso de este como si fuera tu mando de PlayStation 5 ya sea para que un amigo te acompañe en tus aventuras o para usar solo como un reemplazo de tu flamante DualSense. Podrás hacer uso de todas las funciones excepto obviamente el haptic Feedback o los Adaptive Trigger que solo podemos encontrar en un DualSense. Pero aparte de esto, nuestro control de PlayStation 4 se podrá usar de principio a fin. Para lograr esto necesitamos obviamente nuestro control de PlayStation 4 y un smartphone, el cual usaremos como un medio de conexión entre nuestro PlayStation 4 y PlayStation 5, además de contar con una conexión inalámbrica. Ojo, no es necesario contar con una super velocidad de internet, ya que no haremos uso de esta y solo usaremos la conexión inalámbrica local. Primeramente iremos a la tienda de aplicaciones de nuestro dispositivo y descargaremos la aplicación oficial de Sony llamada PS Remote Play. Te dejamos un enlace en la descripción a cada una de ellas. Antes de entrar a la nueva aplicación que descargamos, es necesario conectar nuestro control de PlayStation 4 a nuestro smartphone. Para que nuestro control de PlayStation 4 entre en modo de emparejamiento, es necesario presionar el botón Share y el botón PlayStation al mismo tiempo durante unos segundos. Te podrás dar cuenta de que tu control está listo para conectarse a nuestro smartphone cuando veas las luces de tu control parpadear. Entramos a las configuraciones de nuestro smartphone y agregamos un nuevo dispositivo Bluetooth. Podrás ver tu control con el nombre de DualShock 4 Wireless Controller. Una vez con nuestro control conectado a nuestro dispositivo, abriremos la aplicación de PS Remote Play que descargamos e iniciamos sesión con nuestra cuenta de PlayStation Network. Una vez que hayamos iniciado sesión, la aplicación nos preguntará a qué consola deseamos conectarnos, aquí seleccionamos nuestra consola de PlayStation 5. Al seleccionarla, sigue las instrucciones que te da la aplicación para activar el Remote Play en nuestro PlayStation 5, pero si ya tienes activada esta función solo presiona aceptar para continuar. Asegúrate que la aplicación se conecte a tu PlayStation 5 a través de una conexión local. Si ves que aparece un mensaje diciendo que se conecte a través de internet, solo cierra la aplicación e iníciala nuevamente para que se conecte por conexión local. Ya no será necesario iniciar sesión. Si todo resultó como esperamos, podrás ver que en tu smartphone aparece en tu sistema el PlayStation 5 y ahora podrás controlarlo remotamente y con tu mando PlayStation 4. Lo genial de este método y como lo comentamos en un inicio, si eres un jugador casual no encontrarás problemas, al ser una conexión local, el lag entre el input y el movimiento es casi imperceptible para el jugador promedio y completamente usable. Tanto que en nuestro caso terminamos por completo el juego de Sackboy en modo cooperativo y usando este método para conectar un mando de PlayStation 4 a nuestra consola. Además con esto puedes seguir usando al mismo tiempo tu DualSense y disfrutar acompañado de tus juegos. Algo importante de mencionar es que es necesario mantener la aplicación de Remote Play abierta en todo momento, por lo que te recomendamos tener tu smartphone conectado para evitar que se descargue. Esperamos que este pequeño tip te sea de mucha ayuda como lo ha sido para nosotros, y así incluso ahorrarte unos cuantos pesos al poder usar tus controles de PlayStation 4 en tu nueva consola PlayStation 5. Si te ha gustado el video no dudes en darle like y comentar nuestros resultados en los comentarios, o mejor aún, suscríbete a nuestro canal para no perderte más videos como este. Así que con esto no queda otra más que disfrutar y aprovechar este pequeño tip. Yo soy Checo y espero verte pronto con un nuevo video.